Soy el cáncer que quiso matarte, soy la falta de ingresos, soy el dolor de tu madre, soy las palizas en casa, la traición de los niños, soy las facturas sin pagar, la depresión que te hunde, la ansiedad que te atormenta, soy la falta de autoestima, soy la soledad semperna, soy tus límites. Soy el esfuerzo, soy las ganas de luchar, de superarse Soy cada paso hacia adelante, soy la adrenalina Soy la exigencia al máximo Soy levantarse cada mañana, el entusiasmo, la pasión Soy la cima conquistada Soy Mario Padilla